Hola, muy bienvenidos a um, esta primera versión de este lectivo para el programa de doctorado en neurociencias en que um, tendremos una parte presencial y la otra parte virtual que en la que estamos ahora serán tutoriales dirigidos a aprender eh, eh, a utilizar un software en el contexto de adquisición de datos para electrofisiología. Primero que nada, la parte... La parte formal, el electivo se llama programación de sistema de adquisición de datos electrofisiológicos bajo el ambiente Igor Pro y tarjeta National Instrument. Ustedes tienen el programa del electivo, no lo voy a detallar aquí, pero simplemente voy a dar algunos lineamientos. Está dividido en tres unidades, que es eh, la unidad uno tiene que ver con entender cómo uno escribe un programa de adquisición, las partes, o el lo que uno conoce habitualmente como diagrama de flujo, aunque en, en ingeniería tienen otros nombres. Eh, y después en la parte teórica vamos a ver algo acerca de los amplificadores y conversor análogo digitales, que es cómo se comunica eh, el mundo físico analógico con el mundo digital, que son los computadores. Y en la última parte vamos a ver eh, eh, directamente programación en este software Em, Igor Pro. Ahora la pregunta que ustedes se van a hacer, si ustedes son usuarios iniciales de este curso, es por qué el profesor está enseñando en una plataforma de un software que es pagado, es relativamente barato, en el contexto de proyectos de investigación, y no eh, no enseña eh, otro tipo de cosas, lenguajes formales de programación y algunos que están siendo muy populares hoy en día. Menciono, por ejemplo, Python o menciono R, que son software que son gratuitos. El motivo de eso es simplemente una cosa práctica, que es el tiempo de desarrollo del de el software. No todos ustedes tienen que convertirse en programadores, particularmente el, el software Igor. Eh, se relaciona con mi historia personal de aprender a programación, eh, porque yo aprendí primero en lenguaje C, que es un lenguaje formal, y la sintaxis de Igor se parece mucho al lenguaje C. Entonces tiene que ver un poco con la historia personal, y sobre eso es, ha, ha sido muy fácil en la historia del laboratorio de neurociencias incorporar la adquisición de datos electrofisiológicos a través de interfaces que son relativamente baratas, como son las tarjetas de adquisición National Instrument. Yo ya les envié una serie de emails de cómo configurar su computador eh, para, eh, uno, el uso del software Igor y el otro, el uso de eh, las tarjetas National Instrument, que lo vamos a ver en las sesiones prácticas de este curso. Así que, eh, por favor, no se lo tomen como una visión de que yo estoy recomendando esto sobre el otro, sino que cada uno va a tener que ver según las, gran, eh, las posibilidades que tenga y los intereses que tenga en el mundo de la programación eh, en su futuro profesional, qué opciones va a poder tomar. ¿ya? Así que yo les voy, a montar, eh, les voy a contar las ventajas y desventajas de utilizar este ambiente de programación. Ahora entremos, entremos en materia. Bueno, para eso... Vamos a abrir aquí. Todos ustedes recibieron eh, una copia legal del software Igor Pro, que la primera vez que lo abren va a ser más o menos parecido a esto. Les va a aparecer esta ventanita de abajo, un poco más grande. Y les va a aparecer, siempre por default, aparece una tabla aquí. ¿Ya? Entonces, en esta primera sesión vamos a explicar un, explicar un poco el, la manera de pensar de, de Igor. Entonces, hay dos maneras de vivir el Igor. Eh, primero que nada, eh, el, la manera como programador, que es a donde queremos llegar, pero también está el nivel de usuario. Es decir, usted no necesita hacer, saber programación para ocupar Igor como una herramienta de análisis. Entonces, eso primero es una gran diferencia a los lenguajes formales. Usted puede embeberse a trabajar en Igor con una interfase gráfica como cualquier programa, por ejemplo, aquí hay múltiples menús, hay herramientas de análisis, ajuste de perdón, aquí ajuste de curva, transformada de Fourier, eh, algunos eh, filtros aquí, eh, o algunas operaciones como eh, derivar, integrar, eh, suavizar curva, filtrar, etcétera, etcétera. Entonces, primero que nada uno no necesita ser un programador para eh, entrar en el mundo IGOR. Dicho eso, eh, en esta primera sesión vamos a ver eh, eh, un poco a nivel de usuario eh, cómo se utiliza el, el software IGOR. Entonces vamos a volver a, a IGOR. Eh, la versión que, tené, eh, que les proporcioné a Igor no es la última versión, ya la versión como 9 de Igor. Entonces, le llama un poco la atención de que les haya pasado una versión como antigua de Igor. Pero eso no cambia mucho de su funcionalidad. Y esto es básicamente porque para mantener compatibilidad con algunas de las tarjetas de adquisición de datos que hay en el laboratorio, eh, les prefiero enseñarles esta versión y escalar a una versión más avanzada de Igor no va a ser mayor problema simplemente va a tener más herramientas entonces lo primero que hay que entender en Igor el concepto de onda o como les gusta llamar a la gente de Igor el concepto de eh, del Igor Wayne Ford, ya qué quiere decir esto partamos de cero con esta una tabla vacía que podría ser parecida a una tabla Excel y yo voy a meter unos datos aquí. Voy a meter uno, dos, uno de nuevo, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, ¿cuál es la diferencia de, de esto con, eh, con un Excel, por ejemplo? Varias cosas. Aquí, si ustedes se fijan, automáticamente se creó lo que se llama una wave en Igor. Una wave es un objeto particular donde se almacenan los datos. Algunos podrían decir que es una especie de vector, ya, es eh, decir, una, una simple eh, set de datos unidimensionales, pero un poquito más poderoso que eso. Entonces, esta sería la manera simple manual manual de meter datos, pero obviamente es la manera impracticable en el mundo real, porque uno habitualmente maneja set de datos bastante grandes. Bueno, pero lo interesante es las cosas que yo puedo empezar a hacer a, con esta eh, onda, Igor, que se llama Wave Zero inmediatamente. Entonces, yo la creé aquí en la tabla. Entonces, yo puedo, por ejemplo, graficarla. Entonces, yo lo voy a poner acá. Eh, me voy al menú Windows y yo puedo hacer aquí los, los gráficos. Se llaman Graph. Y... En este momento en memoria hay cargado una serie de ondas que las vamos a ver, que tiene este nombre exótico, pero aquí está nuestro Wave 0. ¿Ya? Wave 0 y simplemente yo la voy a seleccionar y le voy a decir, hágalo, do it. Y aquí tenemos una onda eh, que representa los datos de Wave 0. Ok. Entonces, estos gráficos son gráficos en vivo y en directo. Es decir, yo me puedo poner aquí en en este dato y lo puedo cambiar por tres y me va a cambiar inmediatamente el gráfico ya ok, hasta el momento digamos que no hay nada muy extraordinario respecto a lo que ustedes han conocido pero fíjense una cosa aquí eh, en este eje eh, ¿cómo generó este eje el Igor? entonces aquí es donde empezamos a hablar un poco del modelo de Weinford. resulta que por definición, o por, por defecto, perdón, eh, la manera de manipular la, los datos en Igor significa que aquí el primer dato está en lo que se llama el punto cero o la posición cero. Muchos lenguajes de programación eh, parten de cero, asumiendo que cero es la primera posición. Eso tiene algunas importancias de tipo programático que ya las vamos a ver eh, mucho más adelante en este curso. Entonces, automáticamente, si uno va agregando datos a esta onda, le va asignando un valor de posición. ¿ya? Y si yo grafico la onda como acabo de, de hacer acá, es decir, algún un gráfico de wave 0, ustedes ven ver que asume que está el, el eje X es un, un eje que no tiene dimensiones, ¿okay? no tiene dimensiones, y simplemente lo grafica con la posición. Entonces, eso es algo importante porque yo podría darle dimensiones a esto y esto es muy importante para la adquisición de datos. Otra cosa que ustedes se, se deben fijar que pasó aquí en, el, en, en esta área que está abajo, esta área se llama el área de comandos. ¿ya? Entonces, aquí aparezó, apareció un comando que se llama Display Wave Zero. ¿ya? Entonces, eso hay algo interesante. Yo podría eh, simplemente... Si yo quiero hacer otro gráfico de Display Wave 0, me voy acá, a Graph, le digo New Graph, aquí tengo Wave 0, le digo Do It, y hago otro gráfico y ahora tengo dos gráficos de Wave 0. El Graph, eh, fíjense que son numerados, Graph 0 es, está desplegando Wave 0, y Graph 1 está eh, desplegando Wave 0 otra vez. Pero fíjense, volvió a aparecer este dis, Display. Entonces, aquí empiezan un poco una diferencia con respecto a los programas eh, tradicionales. Como esto es un comando que se ejecuta, yo podría seleccionarlo, hago clic con el mouse. Eh, yo puedo hacer el copy y, y copiar y pegar estándar de un de que está en un programa de Windows, con control C, control V. ¿ya? Pero en este caso, si yo hago clic acá, y simplemente aprieto la tecla Enter, fíjense, lo copia inmediatamente al área de comandos. Y si yo aprieto nuevamente el Enter, yo ejecuto ese comando. Entonces voy a hacerlo. ¡Wow! Entonces tengo otra, eh, otro gráfico más. Entonces eso es una gran diferencia. Fíjense que en muchos eh, lenguajes de programación es todo un, un tópico esto de poder... Eh, generar eh, gráficas. ¿ya? Y cada uno de estos gráficos, en realidad, como está es todo pensado para científicos, tiene ciertas propiedades que los creadores de Igor pensaron de que no había que especificar tantas cosas como el tamaño, qué sé yo, los colores del gráfico, sino que hay que hacer algo más o menos genérico. No obstante, ustedes lo pueden... Eh, eh, personalizar, eso ya lo vamos a ver ok entonces lo interesante es que aquí en el área de comandos yo puedo repetir comandos y esto tiene serias consecuencias en ámbitos de programación entonces aquí le voy a hacer un, una, un pequeño muestrario de esto entonces vamos a, a tomar nuevamente el gráfico cero ¿ya? y digamos que yo lo voy a cerrar voy a cerrar acá y fíjense lo que me pregunta. Dice, eh, ¿desea usted guardar este gráfico como un macro? ¿Ya? Y en Igor hay dos tipos de maneras de guardar programas. Una es como un macro y otro es como funciones. Ya vamos a entrar en, en materia de qué significa eso. Pero aquí yo le voy a poner un nombre. Le voy a poner gráfico 1. ¿Ya? Y le digo que me lo guarde. Entonces desapareció aquí de la pantalla y bueno, ¿y dónde quedó eso? Todos los programas, comandos que uno quiera guardar como una función quedan en una área que se llama en la Procedure Windows, o la ventana de procedimiento. Entonces nos vamos a Windows y aquí está la Procedure Windows. ¿ya? Entonces fíjense, la Procedure Windows tiene que, primero que nada tiene este comando que ya vamos a ver, que lo tienen todos los procedimientos, pero aquí eh, tiene un comando que se llama gráfico 1, que es, aquí le está diciendo Igor que es del tipo ventana, y ¿qué es lo que hace? Lo que hace es eh, la función display y ¿de qué? de wave 0. Entonces, interesante, yo podría, ahora, eh, esta acción de crear un gráfico, que se llama gráfico 1, Ahora es una función en sí mismo que yo puedo llamar dentro de otras funciones o de, en el área de comandos. Entonces voy a copiarla. Voy a copiarla y la voy a pegar acá en el área de comandos. ¿ya? Y la voy a ejecutar. Entonces, oh, me generó nuevamente eh, el gráfico. Ahora se llama gráfico 1 que contiene la wipe 0. Y yo lo puedo volver a llamar. Vamos a hacerlo lo mismo. Aquí lo marco, enter. Yo vuelvo a llamar y me genero otro gráfico. Y así. Entonces tengo una manera muy simple de llamar a través de una función una operación que es bastante compleja en términos de programación, que es hacer un gráfico. Ustedes se preguntarán, bueno, pero yo podría, por ejemplo, eh, hacer varios gráficos ya dentro de una misma función. Entonces, por ejemplo, yo podría repetir esto. ¿ya? Vamos a, vamos a copiarla tres veces. Y eh, vamos a ver qué pasa. Entonces lo copio tres veces. me voy acá. Gráfico uno. Y aquí, uno sobre otro, pueden ver que genera un montón de gráficos. Ya, ok. Es un poco fome. ¿Ya? Eh, pero fíjense que el display aquí es una operación. En Igor, eh, las operaciones aparecen en este color que es un poco entre celeste verdoso. ¿Ya? Y... Y que le da eh, un cierto eh, parámetros adicionales Entonces, en eh, bueno, ¿cómo uno sabe los parámetros que tiene el display? Entonces, por ejemplo, uno se va, uno marca el comando display y aprieta botón derecho y hay un help. Entonces, uno va en el menú acá y hay un help for display. Y aquí sale una explicación de qué es lo que puede hacer uno con la con display, puede hacer muchas cosas entonces en general eh, para el comando display todo lo que aparece con paréntesis cuadrados son opcionales es decir, usted podría ponerla o no ponerla y lo que sí es eh, mandatorio ah, ni, ni siquiera eh, es mandatorio el, el, el desplegar o sea, el hacer un gráfico de la onda usted podría escribir a ver, vamos a hacerlo para mostrarlo poner simplemente display ya y me, me genera un gráfico en blanco sin nada ya entonces ni siquiera es necesario poner el parámetro esto lo va a hacer no grabar eh, ni siquiera es necesario poner el parámetro eh, que necesita display entonces es un poco contraintuitivo verdad es una operación que se ejecuta sin tener ningún parámetro y en este caso eh, es el nombre de la onda como dice acá. Y eh, la opción mínima que tiene acá, como cuando grabamos esta, este macro, esta eh, indica la posición en coordenada absoluta. ¿ya? De, eh, y eso respecto a la ventana de donde usted tiene abierto su programa Igor y, y esas coordenadas dependen de muchas cosas, pero uno también podría obtenerlas de manera programática. Es decir... Eh, calcular según el ancho porque no todos tenemos los mismos monitores según el ancho eh, cuál es la distancia máxima y, y poner por ejemplo el gráfico a la mitad de la pantalla esas cosas las vamos a ir aprendiendo de a poco entonces aquí hemos aprendido en esta primera parte una, algo eh, bastante poderoso que es que yo puedo ejecutar comandos eh, que se expresan como algo gráfico, y ese gráfico a su vez lo puedo guardar como un comando. ¿ya? E implica que lo puedo repetir muchas, muchas veces en programas posteriores. Bueno, como esto es, eh, eh, este es un curso acerca de electrofisiología, vamos a repetir un poco esto para ver las, las características de Igor, pero con datos reales. Para eso vamos a cerrar un poco tantas ventanas que tenemos aquí. ¿Sí? No queremos guardarlas como macro. ¿Sí? Guardamos, la guardamos. Guardamos y la guardamos. Ya, yo previamente en este archivo, el cual ustedes eh, van a tener uno similar, eh, había guardado algunas. Eh, eh, algunos datos eh, reales. ¿Ya? Ah, pero antes de, de pasar eso me olvidé Este tipo de ventana, que no es un gráfico, que es una tabla, también se puede guardar como una llamada de programa, como un macro. Todas las ventanas son así. Entonces uno hace clic acá y también me, me puede pedir que lo guarde como una, como una tabla. ¿Ya? Y como una una macro, que es lo que hace cada vez que se ejecuta, en vez de generar un gráfico, como vivimos recién, se va a ejecutar un, una ventana de tipo tabla. Ya, entonces vamos a eh, no guardarlo, no la vamos a necesitar, pero ahora vamos a hacer una tabla simplemente para ver, nos eh, vamos a New Table, y vamos a ver estas ondas que tienen estos nombres tan particulares, ¿ya? Eh, estas ondas son de datos reales de adquisición de datos y significa que fue tomada a las 6 horas 46 segundos, 7 segundos del canal 1, ¿ya? Eh, 1, repetición 0. Eso significa. Pero es una nomenclatura que cada uno puede elegir el nombre que le da a las ondas cuando pasemos a la adquisición de datos. Entonces le digo, ejecútelo y. Aquí, vamos eh, a ampliar un poquito, aquí está el nombre de la onda y aquí hay unos valores, ¿ya? Y esos sí. valores son valores de potencial medido en milivolts. Ahora, aquí está la posición, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo sabe Igor eh, eh, cuál es el tiempo que hay entre cada uno de esos puntos? De aquí es donde viene la diferencia con un programa Excel. Vamos a hablar esto primero para ver algunas de las otras opciones. Entonces nos vamos nuevamente a Windows, New Table. Y eh, dice, por default o por defecto, lo que muestra son los datos nomás, pero también hay algo que se llama los índices. ¿ya? ¿Qué quiere decir los índices? Es la información oculta que yo estoy guardando en mi... En mi. En mi dato. Ya. Que está acá. Y que es el, simplemente el valor de la escala X. Esta escala que está acá. Está puesto. En milisegundos. Ya. Si se fijan aquí. Bueno, 0.0.001 0. segundos. 0.002 segundos. Ya. Y la tasa de adquisición de estos datos. Es a 10 kilohertz. Es decir, eh, hay eh, 10 puntos por milisegundo. ¿ya? Entonces, de aquí a acá hay un milisegundo y hay 10 puntos. De aquí de la posición 0 a la posición 10, como estoy mostrando acá, hay 10 puntos ¿ya? En, en un milisegundo. Y esos son 10 kilohertz. Y este es el dato. Ok, Pero ahora lo vamos a desplegar... Eh, como un gráfico, para ver cómo se ve. Ah, bueno, y esto, y esto son muchos datos. O sea, vamos a bajar abajo, son 1.600 puntos. O sea, un, en cantidad de datos es bastante. O entonces sea, Vamos a ver cómo se ve esto ahora en un gráfico. Era esta la primera, ya. Y fíjense, van a pasar varias cosas distintas a la wave 0 que vimos hace un rato. Les digo, do it. Y aquí tenemos nuestro dato. Entonces, hay dos cosas que llaman la atención. Uno, la escala acá apareció S, la escala está en segundos. Y acá apareció la escala MV, que significa que está en millivolt. Ya, Entonces, primero que nada, la onda Igor, esta wave que yo llamé, puede contener información eh, en sí misma respecto a la naturaleza de los datos. Y en este caso, yo lo estoy mostrando explícitamente que les, eh, hay información oculta respecto a esta onda respecto a que estos datos están, están espaciados de manera homogénea a 10 kHz porque esta escala está en segundo ¿ya? es decir 10 puntos por milisegundo y por otro lado también le estoy diciendo al, al, al Igor que dentro de las propiedades de esta onda Está que estos valores que están aquí están expresados en milivolt. Entonces, ¿qué tiene interesante eso? Ya? Entonces, bueno, aquí no se, no se nota mucho que lo que hay ahí, pero yo lo voy a ampliar. Entonces, hago clic y arrastro sobre esta parte que les voy a mostrar que me interesa. ¿ya? Y ahora hago botón derecho y le digo expandirlo. Fíjense que eh, esta es una propiedad intrínseca del gráfico. Ya no tengo que programar nada. No he hecho nada de programación. Mm, se ve más o menos. Pero ahora lo voy a expandir de manera vertical para que se, se vea mejor. Entonces voy a hacerlo expandir esta parte. Y en vez de decirle expandirlo, le voy a decir expandelo verticalmente. ya Entonces ahora voy a poner un poco cuadrado esto. Ya. Y lo que representa esto, y es algo que vamos a ver habitualmente en el laboratorio, este es un potencial postsináptico excitatorio. Lo que está aquí, esta línea roja grande, o sea, primero que nada, esta parte de aquí, antes de la línea roja grande, representa simplemente lo que está adquiriendo el amplificador y sin ningún tipo de señal biológica, es decir, es el ruido eléctrico. ¿ya? Y como todo ruido eléctrico es ruidoso. A continuación, en cierto evento acá que es a los... 10 milisegundos, de empezado el experimento hay un, una, un gran componente de voltaje correspondiendo a un estímulo que estoy dándole en este caso a una rebanada de cerebro es una rebanada hipocampal y está este, lo que llamamos un artefacto del estímulo ¿ya? y es una señal que satura de hecho el amplificador y unos pocos milisegundos después viene esta gran respuesta que también tiene ruido montado sobre él que se llama potencial postsináptico excitatorio. Ahora, fíjense, si no se dieron cuenta, algo pasó con la escala de tiempo, acá abajo. Como la escala, como Igor almacenó estos datos en eh, segundos, sabe que si yo cambio la escala, lo que me está mostrando aquí es escala de milisegundos. Entonces, esto, esto es una característica propia de Igor. Sabe que aquí la escala está en milisegundos para efecto de mostrar. ¿ya? Ahora, yo también podría cambiar esa escala, ¿ya? si hago, vemos algunas propiedades del gráfico. Por ejemplo, como esta parte no es biológica del artefacto, no me interesa verla toda, entonces voy a cambiarlo ahora manualmente con números, no así gráficamente. Entonces hago doble clic sobre la escala, el número, y me muestra este menú. Y dice que el mínimo sea menos 5, por acá, o el máximo 0,3. Entonces vamos a ponerlo por acá. Voy a poner el máximo en 0,1, ya 0,1 milivolts. Y fíjense, lo cambié acá y me cambié inmediatamente. Y el mínimo lo voy a poner en 0,35. Para que me aparezca más grande, 0,35. Muy bien. Y ahora voy a cambiar la escala del tiempo hago doble clic sobre un número y la escala está en segundos, ¿ya? Entonces voy a hacerlo un poquito más grande, voy a ponerlo en el doble, 0 dos, cero ¿ya? Y ahí vemos el desarrollo de todo el, el potencial. ¿ya? Y por supuesto está bastante ruidoso. <coughs> Ok, entonces eh, eh, repasando, hemos, hemos con esta primera sesión introducido el concepto de onda en Igor, eh, que es el objeto que manipula Igor y que tiene ciertas propiedades intrínsecas que uno puede definir. En este caso, como se trata de un curso de adquisición de datos, las propiedades eh, de un dato real, como el que estoy viendo acá, vienen se pueden almacenar en la onda. Y después las operaciones posteriores que uno haga con esto son consecuentes con eso. Entonces, y esas propiedades son interesantes porque después uno va a querer hacer eh, operaciones sobre esto como integrar, derivar, calcular pendientes, por ejemplo, y los valores que nos va a entregar Igor, las unidades van a ser coherentes con las unidades propias de eh, la onda. Entonces no va a tener que hacer ninguna como conversión extraña, sino que las funciones que vienen en Igor van a tomar en cuenta estas propiedades de esta onda. Y es una característica particular eh, muy útil de Igor. Y esto sería este primer tutorial corto acerca de uso de Igor en el contexto de nuestro curso electivo del doctorado de neurociencia. Nos vemos en el próximo capítulo.